Hola, buenos días. Eh, hoy día vamos a hablar acerca del liderazgo. Ah, vamos a hablar de cómo tener un inicio rápido en liderazgo y cuánto se gana. Entonces, espero que le tomen mucha ventaja a lo que vamos a platicar. Si en caso tienen algo que este, pues compartir, ya saben, ahí en la cajita de comentarios, pues sería más que bienvenido pues, su comentario, ¿verdad? este Como les estaba diciendo, hoy día vamos a hablar de un tema bien importante porque se trata de aprender eh, cuánto se gana con Avon, por qué gano, ¿Por qué no gano? O sea, todo ese tipo de preguntas es muy bueno de que eh, sepamos este, diferenciarlo para que de esa manera ustedes estén conformes este, de, eh, ahora sí, que compartir la información con el resto de sus equipos porque se trata de que todas estén aprendamos y compartamos verdad entonces comenzando acerca de lo que es liderazgo les voy a decir de qué liderazgo se divide en dos partes hablándolo en el área de negocio lo vamos a dividir en, en, en ser un líder de ventas y cómo ser un líder de liderazgo eh, de, de reclutamiento y ventas, todo combinado, ¿verdad? Entonces, eh, hay muchas personas de que cuando se inscriben en nuestra compañía de Avon, este, les encanta mucho la venta. Entonces, cuando les encanta mucho la venta, el plan de trabajo, el plan de acción es totalmente diferente porque tenemos que trabajar en base a la necesidad de esa representante cuando la representante que se inscribió y le encantan más las ventas creo de que es bien importante hacer ese plan de trabajo para que ella vea sus ganancias reflejadas cada 15 días ahora cuando la representante este, va en aumento de ventas, ustedes saben que tenemos eh, aumento de venta de siete campañas, entonces eso va a significar de que nosotras como líderes vamos a estar pendientes de, de que ella vaya subiendo por 50 dólares cada campaña y la representante tiene que tomar en cuenta, llevar el control de sus finanzas. ¿Por qué, ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces la representante se inscribe y ella misma, debido a tanta ocupación que tiene, trabajo, casa y todo lo demás, se, se, se distrae y pierde el control el ritmo de sus ventas entonces vamos a trabajar primeramente en establecer lo que es una líder de venta porque eh, como les digo es bien importante que ustedes le tomen mucha ventaja pues a este programa ya que la compañía tiene muchísimo dinero eh, para inversión de todas las nuevas representantes este, y, y, y está siendo este, muy muy este preciso en cuanto a eso porque queremos que la representante gane se quede eh, y pueda recomendar verdad esta compañía a otras personas ahora vamos a, a comenzar diciendo que usted ya se inscribió hizo su primera orden su segunda orden aumentó por 50 dólares la primera orden 150 la segunda 200 la tercera 250 de esa manera usted va estableciendo número uno una línea de venta, eh, una lista de clientes, va usted haciendo ahora sí que esto un hábito, un hábito de cada quincena para generar ingresos. Ahora, en la finalidad de estas primeras siete campañas es establecer, establecerla a usted en ventas sólidas de 500 dólares por quincena si vendemos 200 eh, perdón 500 dólares por quincena ustedes estarían generando 200 dólares en ganancias cada quincena que esto se traduce a 400 dólares de ingreso al mes esto usted podría decir bueno eh, con 400 dólares resuelvo pero no todo lo que yo necesito pero para eso son las metas eh, en cuanto a las ventas es bien importante establecer cuánto usted necesita y cuánto usted tiene que vender si usted solamente se inscribe y hoy vendió 50 dólares la otra campaña vendió 100 la otra campaña vendió 500 eso no es llevar el ritmo de lo que usted quiere usted tiene que tener en cuenta que para tener un ingreso fijo hay que tener, número uno, una lista de clientes a la que usted va a estar dándole seguimiento cada quincena. Número dos, a cada cliente que usted tenga, me le va a pedir una recomendación adicional para que usted, en vez de tener dos clientes, ya, te, ya tenga cuatro clientes. Entonces, a cada uno, si tiene 10 clientes, es bueno pedirles un, un, una referencia a cada uno para que ya no sean 10, sino que sean 20 posibles clientes por campaña a la que estemos sirviendo. Ahora, hay muchas actividades para... Eh, recoger nombres y, hacer, y convertirlos en clientes número uno salir a promocionar su negocio si usted vive en complejo de apartamentos tome ventaja casi siempre en el edificio donde vive son entre 14 y 18 apartamentos eh, y esos 14 o 18 se pudieran traducir a 10 posibles clientes si usted se toma el tiempo de introducir su nombre y dice mira yo vendo Avon. si usted eh, hace amistad con esas personas es posible que donde usted mismo viva usted tenga eh, la clientela segura y no tenga que salir a buscar a otras partes ahora otra forma de buscar clientela es saliendo con nosotras a promover el negocio pero ya eso ya usted tiene que invertir tiempo y voluntad para hacerlo dos o tres veces por semana porque en el caso mío salgo a promover eh, todos los días porque eso es lo que yo hago eh, tiempo completo ahora si usted no lo quiere hacer tiempo completo y quiere comenzar dos o tres horas pues son más que bienvenidas ahora no es bueno andar sola eh, siempre es bueno incorporar a la mejor amiga o a, a la mejor clienta para que pueda salir con nosotras para que de esa manera eh, este, no, no estén solas y puedan tener un apoyo y no se sientan inseguras a la hora de ofrecer un catálogo ahora la finalidad de todo eso es que usted se convierta en una líder de ventas, porque si en caso es lo que usted quiere, eso es lo que vamos a obtener haciendo esas actividades. Ahora, si ustedes han sido curiosas y, y han visto su libro de la campaña 19, en la campaña 19 hay muchas representantes en varias páginas, eh, ¿verdad? Hay muchas representantes que este, aparecen, en la portada en la parte de medio este en diferentes aparecen en diferentes páginas ok todas estas personas son representantes reales son representantes como usted y como yo que salimos todos los días a hacer nuestro negocio o se visitan o se llaman o se textean o se mandan email o, o estamos promocionando de muchas maneras, muchas salen a vender de puerta en puerta, muchas venden desde su casa, muchas venden online, o sea, depende del área donde seamos fuertes ¿verdad? por eso les digo que es bien, bien importante diferenciar en qué área vamos a ser líderes porque de esa manera pues ustedes van a estar conformes con la producción que se va a tener cada quincena. Ahora, cuando hablamos de liderazgo ya la situación cambia, porque cuando hablamos de liderazgo, número uno, tenemos que aprender bien el programa de, de liderazgo que incluye lo, las reglas, los requisitos, este, las obligaciones que tenemos como líderes para poder eh, dar una buena atención a todas nuestras representantes. Número uno sería aprendernos muy bien el plan de compensación porque en base al plan de compensación, según cómo lo manejemos y lo, y lo interpretemos, es la manera en que vamos a tener conversión de parte de nuestro equipo. Ahora, muchos de ustedes, es posible que lo hayan visto en su página en su página de, de, de liderazgo, ahí en su cuenta de Avon, ustedes van a encontrar esto donde les está detallando este, cu eh, cuáles son los requisitos por cada nivel, les, van a, les va a detallar qué es lo que usted gana por, por desarrollar a cada persona. ¿Verdad? Hay, hay muchas maneras de educarnos y todo esto se encuentra en la página de Avon. Aquí solo lo que falta, el ingrediente principal es el tiempo que usted pueda invertir para que esto usted lo logre convertir en dinero, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos del plan de compensación es bien importante que tomemos en cuenta los diferentes niveles donde la persona puede ganar tenemos el, el varios títulos por ejemplo tenemos lo que es un promotor el promotor es la persona que tiene una una persona inscrita debajo de, de ella verdad que sea exitosa exitosa quiere se va a entender que es una persona que hizo su primera orden y fue de 150 dólares mínimo, para que usted, que fue quien la inscribió, gane esos 50 dólares por recomendación, ¿verdad? Entonces, ahora, luego sigue el Star Promoter, Promotor Estrella. Para Promotor Estrella, el requisito son tener dos personas inscritas, Dos personas exitosas que hayan hecho su primera orden con el mínimo de 150 para que usted gane eh, 50 dólares por cada persona y usted pueda eh, ya comenzar ahora sí que a colectar ganancias por las conexiones, recomendaciones e inscripciones que se vayan haciendo. Luego tenemos eh, embajador bronce. El embajador bronce lo vamos a entender que es la, es la persona que ya tiene inscritas a tres tres personas eh, con el mínimo de orden de 150 dólares para que al para que ustedes vayan viendo que van creciendo que ustedes van este eh, haciendo más grande su equipo que van a ganar mucho más y ya cuando ustedes tienen tres personas ustedes ya van ganando un 3% de ganancia en esa orden entonces vamos a entenderlo entre más personas se tengan más va a ser la ganancia eh, y también va a ser más eh, la producción que van a tener en recomendaciones inscripciones y producción cada quincena ahora eh, también sigue embajador de plata. El embajador de plata, el requisito se va a entender que son seis personas que su venta eh, de grupo van a ser dos mil dólares, ¿verdad? Este, y la venta personal van a ser doscientos dólares. Tres requisitos bien importantes. Cuando les hablé del primer nivel de promotor estrellas, no tenemos obligación de venta porque vamos recién comenzando. Es la introducción a la carrera de liderazgo por esa razón. No hay una, no hay una obligación porque se sabe de que como usted es nueva, usted va trabajando según los mínimos recomendados durante las siete primeras campañas ahora, en el segundo nivel tampoco hay una obligación de venta ¿verdad? Eh, eh, de decir que tengo que vender tanto para mantener mi grupo, no, aquí la única obligación es una que usted siga activa, que siga pendiente de las personas que acaba de inscribir para que pueda comenzar a ganar ¿verdad? ahora, donde sí ya tenemos la obligación personal de, de venta, es ya cuando somos embajadoras bronce porque ahí ya usted ya se convierte no en una representante cualquiera sino que ya comenzó su inicio a liderazgo ya comenzó ahora sí que eh, a ejercer esa esa parte del negocio empezar a pro, este si, si, si nos ponemos pues a trabajarlo verdad entonces el requisito de ese nivel solo son eh, tres personas verdad y el y es vender mil dólares en equipo entonces por qué no les hablé de es, de ese volumen ahorita al principio porque como ustedes son nuevas, ahorita están en la misión de inscribir, de promover, para después convertir, para después ensamblar todo eso, ¿verdad? Entonces, ahora sí, cuando ya llegamos a Embajadora Plata, ahí los requisitos se van poniendo más serios, porque para que usted no pierda ningún bono, para que usted no pierda ningún eh, incentivo que se vaya trabajando, debemos tener muchísimo cuidado en los requisitos. Por ejemplo, el requisito personal suyo, eh, mío, Solo son 200 dólares venta quincenal personales. El grupo tiene que vender 2000 dólares y mantener la actividad de seis personas. Entonces, eh, sugerencia eh, número uno va a ser mantenerse activa verdad promoviendo su negocio en social media hablando con las personas cuando vayan donde el doctor cuando vayan al mercado donde quiera que ustedes vayan siempre es bueno cargar catálogos con su, su con su información y siempre tener a la mano su código de referencia para poder inscribir a esa persona recuerden volumen de venta de dos mil dólares este venta personal de 200 y el mínimo de 6 personas ahora honestamente señoras les voy a decir que con 6 personas no son real las ventas de dos mil dólares por esa razón yo les pido eh, y les sugiero de que eh, Tengamos entre más grande un grupo, más es la conversión, más es la actividad. Así que los mínimos eh, pueden que en una campaña lleguemos, pero no son sostenibles en la siguiente campaña. Por esa razón es que yo les pido que por favor mantengamos la actividad. A todas ustedes que tienen 3, 6 o 10 personas, no se conformen con ese número de personas porque las que hicieron en esta campaña orden no van a tener para la siguiente Así que es bueno tener siempre un plan B para cubrir lo que no nos está funcionando, ¿verdad? Ahora, vamos a movernos al, al nivel de este embajadora de oro embajadora de oro son ventas a nivel de grupo de cuatro mil dólares como ustedes saben verdad y las que no saben para llegar a embajadora de oro el mínimo de personas requeridas activas con orden son 9. la venta personal siempre va a seguir con 200 dólares y aquí se va a tratar de trabajar en equipo cuando usted está tratando de llegar a 4 mil dólares, es mentira que son nueve personas las que se van a ocupar. Aquí traten la manera de tener entre 15 y 20 personas, ¿verdad? Porque como vuelvo y les digo, si se tienen 20... 12 órdenes entran, si, se siente, si te tienen 15 personas, 9 o 10 órdenes entran. Siempre es bueno tener muchas más para convertir lo que es la actividad, ¿verdad? Ahora, maneras que se sugieren para llegar más rápido es eh, promover a otras personas en desarrollo, promover que esta persona también haga lo mismo que usted, que duplique cualquier actividad que nosotros hacemos a diario. Eh, saliendo, eh, promoviendo, hablando, texteando, bueno, todo eso, ¿verdad? Y luego pues vamos a llegar a la, al nivel de este líder bronce, ¿verdad? Que líder bronce, ya ahí son ventas mayores, ya son ventas de 8 en equipo y como mínimo de orden son 10 personas activas en su grupo más los 200 dólares de venta personal. Aquí va a formar muy, muy importante, se van a tomar en cuenta eh, varios requisitos, varias, varias maneras de poder llegar. Y una de ellas es, como les estaba yo eh, mencionando a ustedes, eh, el desarrollo de personas este, debajo de nosotros. Si tenemos una o dos personas que se están desarrollando, que llegaron a, a nivel, al primer nivel de embajador bronce, si sí son reales, si sí son más fáciles de alcanzar. Lo, el nivel de 8 mil dólares porque si tenemos en desarrollo a tres a cuatro personas y esas cuatro personas venden mil mil mil con su equipo entonces son cuatro mil más lo que usted vende en primera generación entonces sí es fácil de llegar a los 8 mil dólares eh, esto se trata solamente de sumar restar y multiplicar muchachas así que por favor si se sienten confundidas en algo que yo he mencionado sería bueno que lo que por favor lo mencionen o me lo o me lo hagan saber para volverlo a explicar este ahora no les voy a hablar de más niveles porque mi intención es que lleguemos de cero al líder eh, bronce, que sería 8 mil dólares. Estos niveles pueden, son reales de alcanzar en tres y cuatro meses dependiendo las actividades que se hagan, dependiendo la entrega que se tenga y el compromiso que se tenga este, para este, desarrollarlo, ¿verdad? Ahora, eso es trabajar... Ahorita no hemos hablado de ganancia, eso se trata solo de ventas de trabajo, de organización, para que podamos ya convertir todo eso en ganancia. Ahora vamos a hablar de las ganancias. Ustedes haciendo todo esto van a ganar, número uno, el primer ingreso que van a recibir son 50 dólares por cada persona que se inscriba, que acuérdense, tiene que ser exitosa. Exitosa es que la persona haga su primer pedido con el mínimo de 150 dólares precio público para que usted gane esos 50 dólares ingreso número 2 va a ser al calificarse usted en un nivel de ventas Si se calificó con su equipo en ventas de mil dólares entre todas ustedes su primer ingreso grande van a ser 500 dólares los 500 dólares van a ser divididos en cuatro pagos para asegurar que usted va a estar activa con su equipo por cuatro campañas, manteniendo las ventas de mil, mil, mil y mil, ¿verdad? Entonces, quiere decir que en cada quincena, en cada cierre, ustedes van a estar recibiendo 125 dólares cash, ¿verdad? Este, eh, en, Ese es el pago del de trabajo que están haciendo. Ahora... Cuando su grupo subió a $2,000 dólares, entonces ya los ingresos son mucho más bonitos, son mucho más este, eh, emocionantes, porque ya usted está viendo que el trabajo que ha hecho este, se va convirtiendo en ingreso. Entonces, les aclaro todo esto porque cuando se comienza esta carrera de liderazgo, hay mucha confusión de que eh, yo ya inscribí, yo ya quiero ganar. Esto es, usted hace, tiene paciencia, se enfoca y gana. Entonces, aquí vamos a ser muy sinceras que si usted comienza a trabajar eh, despacio su negocio, despacio va a ganar. Si usted comienza a trabajar rápido su negocio, pero consistente, rápido va a ganar. Entonces, en el nivel número 2, ya cuando ustedes han vendido dos mil dólares con su equipo, ¿verdad? Y ya el siguiente cheque es de 750 dólares. Entonces, acá las quincenas de ustedes van a ser de 187 dólares con 50 centavos cada quincena, a modo que completemos 750 a las cuatro campañas, ¿verdad? Entonces, ¿de qué va a depender todo esto? Del aumento de ventas por campaña, porque les recuerdo otra vez, si somos cuidadosas de las siete primeras campañas de cada persona, esos números son reales, esos números son alcanzables este, y fáciles de cubrir, verdad, si no nos, si solo inscribimos y inscribimos y inscribimos y no entrenamos y no cuidamos, entonces llegamos a una campaña pero nos caemos en otra, así que por favor muchachas, mucha atención en todo esto que estamos platicando y como les digo, si tienen alguna duda, pues igual lo pueden comentar, ahora, cuando ya subimos a la, a, al nivel de 4 mil dólares, que ya eso es un embajador de oro como les había dicho aquí acuérdense lo de los mínimos o sea es bien importante mantener todo este bien recordado para podérselo recordar a nuestras representantes que se están titulando 20 personal de 200 venta 20 de grupo de 4000 y el mínimo de 9 personas pero les dije yo no quiero 9 yo quiero 20 personas para asegurar que esos números sean reales ahora qué voy a ganar si mi grupo sube a 4000 mil dólares, lo que van a ganar son mil dólares, ya sus quincenas van a ser de a 250 dólares durante cuatro campañas, el trabajo nuestro va a ser que el grupo venda cuatro mil, que usted venda 200 y que tenga el mínimo de actividad para que todo esto se logre, formas fáciles de alcanzar ya les dije, sería el desarrollo de alguien más abajo de ustedes, entonces todo esto es un trabajo de equipo es un trabajo de organización para que ustedes puedan ver esa conversión, ¿verdad? Ahora, cuando ya estamos, este, suponiendo que ustedes han hecho caso y ya desarrollaron a dos o tres señoras y al mismo ritmo que usted va creciendo, alguien más va creciendo de su equipo, entonces acá el siguiente nivel se llama, este, líder bronce. El líder bronce, la venta de equipos son de 8 mil dólares, ¿verdad? El requisito de órdenes que deben entrar son... 10 como mínima y su venta personal siempre va a ser de 200. Ahora, este, muchas me podrán decir, ¿y de dónde vamos a vender 8.000? Pues simple, y sencilla, así como les dije, vamos a aprender si ya tenemos dos, tres señoras que están desarrollándose, que tienen una, dos o tres debajo de nosotros. Lo primero que hay que hacer es reunirse con esa persona, ver qué tan seria está en el negocio, ver las aspiraciones que esa persona tiene para que podamos de esa manera eh, saber con quién vamos a trabajar. Si la mejor reclutadora no tiene tiempo de salir a promover es de pensarlo, es de ver, de ingeniarse cuál es la mejor manera para que esta persona continúe, ¿verdad? Si la, me, si la otra persona este, tiene tiempo de salir, pero no está enfocada porque tiene tres y cuatro negocios al mismo tiempo, entonces también es de pensar cuál va a ser la dedicación para un determinado negocio. Si la otra persona este, tiene niños pequeños y no puede salir porque están muy pequeños, pero tiene el deseo de salir a trabajar, entonces... Esa es la persona que se va a escoger por, por dos razones. Número uno, quiere hacer las cosas, necesita el ingreso, ¿verdad? Y ese tiene el tiempo para poderse entrenar con los entrenamientos gratis que están en la página de Avon. Y tiene el tiempo de poder estar hablando con sus representantes. Ahora, no les digo que las otras dos opciones son, son malas, pero sí les digo que va a ser mucho más el tiempo que se va a invertir en ellas porque no están enfocadas en una sola cosa. Entonces aquí es de reunir las tres personas o hablar con ellas de una en una para saber qué tan serias están y para saber cuál es la entrega que se va a tener para hacer reales estos niveles, ¿verdad? Ahora, esos lo, lo, los bonos de los cuales yo les he hablado solo son por llegar. Con Avon tenemos tres tipos de ingresos el ingreso por, in por inscripción de personas el ingreso por llegar a un título y el ingreso por comisión de ventas de grupo entonces son tres ingresos que ustedes como representantes los van a ir descubriendo en la medida que ustedes vayan este creciendo verdad entonces ahora responsabilidades de cada una de las que ha comenzado a hacer liderazgo número uno es si usted inscribió una persona por favor estése pendiente y rastrearle su paquete para estar segura que ya le llegó número dos si usted está inscribiendo, hay que ir a ver a esta persona para entrenarla, enseñarle a hacer los pedidos para que de esa manera sea independiente. Número tres, eh, responsabilidad suya es que estar pendiente de cuándo, de, estar, de avisarle de cuándo se están yendo las órdenes, eh, cuándo es el cierre, para, o mejor dicho, en pocas palabras, explicarles el calendario de órdenes para que ellas lo puedan seguir y de esa manera puedan ser independientes y eh, sea menos la carga que tenemos como líderes, ¿verdad?, Ahora bien, si algo sale mal de los pedidos, les recomiendo por favor, eh, tanto a ustedes como líderes como a las que están trabajando, de eh, responsabilizar a cada una de las que están haciendo los pedidos, porque está sucediendo de que eh, si algo sale mal, le echan la culpa a quien hizo la orden. Si algo sale mal, le echan la culpa a Avon. Si algo sale mal, le echan la culpa a todo el mundo, pero, pero la representante sí no es responsable de pensar en ese momento de que ella fue la que se equivocó, equivocó en el código o de la que ella se fue la que se equivocó este a la hora de, de hacer su lista verdad entonces muy importante si eso sucede tener una respuesta amable pero eso sí una respuesta bastante este eh, consistente en decir bueno si no está usted conforme tiene dos ventajas eh, pero eso sí no se enojen tiene dos ventajas hay que llamar a Avon y eh, decirles que vamos a devolver el producto o, o nosotros le imprimimos el papel ustedes lo vienen a recoger y ustedes van al correo verdad siempre hay una solución aquí lo único que se les pide es comprensión y paciencia porque se hace lo mejor por atenderles a todas ahora cuando se les llama a las representantes esa es otra responsabilidad que la que está inscribiendo tiene que tener eh, llamar este no solamente para cuando haga el pedido no solo textearle cuando hay que hacer la orden Simplemente hay que estar bien pendiente de decirle, hola María, ¿cómo está? Le estoy llamando porque estamos mandando la campaña número 19 y justo se está yendo el día 30 o el día 4 de septiembre. Entonces, eh, quiere que le ayude con su orden, usted está bien, ha vendido. Le, y si le dicen que no, pues no se frustre, hay que buscar otra opción, simplemente es... Eh, saber eh, estar conectada con la representante para que nosotros tengamos una idea muchas veces cuando yo hago llamadas me doy cuenta de que este, algunas están frustradas porque uno no saben hacer las órdenes por internet entonces pero tampoco se les ha dado la opción de que pueden llamar a Avon y hacerla con Avon eh, también están frustradas porque eh, se inscribieron y ya no se atendieron también están frustradas porque no saben cómo hacer sus cosas entonces como líderes para poder ver cómo inversión y tener un negocio que produzca también de nosotros hay que invertir tiempo en entrenamiento para todas ellas verdad entonces hablar de liderazgo no solamente es inscribir la persona y dejarla hablar de liderazgo es tener la responsabilidad de entrenar a la persona para que ella esté contenta con su negocio y usted también con su negocio y sus ganancias verdad entonces ahora otra de las cosas que tenemos que hablar este, en cuanto al liderazgo es cuando se están armando los equipos para convertirlo. Si ya tenemos 5 o 10 personas y pues por más que batallamos no, no se logra dar el primer, ti, el primer título, el primer nivel que sería eh, embajadora bronce, que es el primero y el más fácil de llegar, entonces algo malo estamos haciendo. Número uno, el primer error que nadie se, que nadie se recuerda es... Llamar de nuevo a la representante, preguntarle si se encuentra bien, preguntarle si este, necesita ayuda, si se le olvidó eh, el proceso de hacer las órdenes, volverle a enseñar. Esa sería una opción, ¿verdad? O, o dos opciones para averiguar. ¿Por qué no están haciendo pedido? Número 2 sería aquí, este eh, según el tiempo que se les esté dedicando, así va a ser la conversión que se tenga. Entonces, este pasa muy a menudo, eh, a veces tenemos 10 personas inscritas, pero no tenemos conversión. Entonces dice, pero yo les llamo y no me contestan. O sea, va, vamos a ser honestas: si usted está llamando a su grupo, este de 10, aunque sea 5, van a contestar, honestamente. Eh, si, si dice, ah no, pero es que yo ya les dije, no quieren hacer pedido, entonces esas son respuestas de que nosotras siempre, ya pues ya sabemos cómo vamos a manejar, este y les soy bien sincera, depende de la manera en que ustedes llamen, esa es la manera en que van a recibir la llamada y van a tener la respuesta que quieren, yo casi siempre cuando hago mis llamadas, este, siempre trato la manera de sonreírle a la persona aunque no me esté viendo y decirle, hola, ¿cómo está? Mire, este, este aquí, mire, allá. O sea, la cuestión es de tenerle paciencia a la persona porque a veces trabajan tiempo completo. Y este, a veces se les olvidó por tanto apoyo que tienen donde el doctor A veces son tres y cuatro niños los que tienen O a veces que, bueno, simplemente pasan muchas cosas Aquí lo que hay que hacer es identificar la mejor hora para llamarla Si en la mañana les funciona llamar Pues a la mañana hay que tener el cuidado de siempre llamar Si en la tarde, yo la tarde no la ocupo Porque yo sé que recogen los niños de la escuela Se ponen a cocinar para la cena del esposo Y olvídense, ahí ya no, ya no contestaron Para mí la mejor hora de llamada es en la mañana porque en ese lapso que tienen ellas libres, de que dejan los niños en la escuela y ya los recogen, ese es el, perfe el, el, el tiempo perfecto para entablar una comunicación con las representantes. Ahora, si ya hicieron su primer pedido eh, y no han hecho el segundo, sean muy cuidadosas en llevar el control de órdenes para que sea siempre exitosa esa orden ustedes saben de que el primer pedido 150 el segundo 200 el tercero 250 si se saltó al segundo decirle a ella acuérdese que su tercera orden va a ser de 250 para que ustedes reciban el 40 y siempre estén ganando porque si ustedes no siguen el ritmo ustedes van a, a, a ganar menos ahora si la representante se inscribió para uso propio, pues allá no hay mucho que hacer. Simplemente es de mantenerla este, informada con lo nuevo que va saliendo. Este, como líderes es bueno estar bien pendiente de todos los incentivos que van saliendo. Es bueno este, dar el ejemplo. Eh, si ustedes recuerdan, todo este mes ha sido este, alusivo al, al reconocimiento de la representante. Eh, estuvo este calendario. Yo no sé si ustedes lo vieron. Eh, todavía hay tiempo de participar bueno pues yo lo hice y si ustedes se acuerdan eh, en el primer día este, estaban eh, una una una este, mascarilla a new por inscribir una persona bueno ese día yo inscribí una persona y justo ayer en mi orden de la campaña este 19 ya yo recibí mi crema a new con una tarjetita del reconocimiento y aquí está mi crema a new entonces como les digo como líderes, tenemos que dar el ejemplo. Muchas veces hay incentivos que los vemos y los ignoramos. entonces Y como nosotros los ignoramos, no los compartimos con el resto de la, del grupo. Entonces, eh, es muy bueno estar activo, como les digo. Porque si ellas ven que usted gana y ellas ven que es cierto que usted gana haciendo esto, ellas se van a animar. Si usted no da el ejemplo, ellas no se van a animar. Si su grupo es activo y usted pasiva, el grupo se va a decepcionar. Porque van a decir, mi líder no se pone las pilas, si, su, si usted se activa y el grupo es pasivo, entonces usted tiene la responsabilidad de motivar a ese grupo para que esté al mismo nivel que uno, entonces como líderes también no podemos echarle la culpa al equipo, si nosotros también no agarramos la responsabilidad que nos toca. este Como les digo, yo en mi caso, eh, quizás soy demasiado activa, yo a veces quisiera hacer un poquito más más despacio para trabajar, pero es bien difícil, porque ya uno tiene un ritmo. En el caso mío, eh, yo solo dependo de Avon, por esa razón para mí no es un juego hacer Avon, por esa razón para mí el salir todos los días es importante. Por eso para mí, este las llamadas, el contacto con todos ustedes es importante porque yo solo de esto dependo y este es mi ingreso. Entonces, el día en que ustedes acepten que Avon o el ingreso que reciben de Avon es, si usted lo hace, usted gana, entonces ese día ya no, ya no van a culpar a la líder, al grupo y a nadie porque la responsable de producir, somos uno, uno mismo. Entonces, como les digo, este podemos ser dos tipos de líderes. Líderes en venta, líderes en reclutamiento y venta. Entonces, usted escoge qué es lo mejor. Si va a ser en venta, este tiene que tener muy claro cuánto quiere usted ganar. Si va a ser líder en... en en ventas y, y, y en reclutamiento, tiene que tener muy claro qué es lo que usted espera de este negocio, pero sobre todo tener paciencia y disciplina para que esto se, se, se, se dé, ¿verdad? Entonces, a todas las babies que acaban de comenzar, eh, mi mejor consejo es que no paren de inscribir, siga, siga, siga, que aunque todavía no se, no, no, no se califique en un nivel, siga inscribiendo siga entrenando porque cuando usted menos se acuerde cuando eso venga a suceder va a ser una sola conversión incluso podría usted estar ganando dos bonos al mismo tiempo entonces cómo sucede eso por la actividad que se va haciendo cómo sucede eso por el, el entrenamiento que se va dando y sobre todo ustedes que este, esperan hacer de AVEN un ingreso como lo he hecho yo ya casi por 15 años yo creo de que este más que decirles, es como enseñarles a trabajarlo, ¿verdad? Entonces, como le digo, traten la manera de entender el plan de compensación. Traten la manera de este, aprender cómo funciona. Traten la manera de que si no saben, pregunten. ¿verdad? porque es mejor preguntar y no pasar mucho tiempo en, en la sombra ¿verdad? y traten la manera siempre de estar activa, siempre estar adelante del equipo no el equipo delante de mí, porque a veces el equipo es, es más este, activo que yo y eso no se puede porque este, eh, no, se van a frustrar se van a cansar, se van a desesperar y van a decir, ay Dios mío este ya me pasaron, ay Dios mío este, ¿cómo voy a hacer? no hay que estar Siempre al nivel o iguales o un poquito arriba para que ellas se sientan que están en un grupo que vale la pena eh, y que son un grupo competitivo y que son un grupo que va a producir, ¿verdad? Entonces, eh, muchachas, eso es lo que le tengo para hoy, por eso quería hablarles acerca de liderazgo en dos, de dos maneras. Como ya les dije, si ustedes incluso quieren aparecer en revistas así como estas chicas acá... Este, eso no es difícil, todas ellas son como usted y como yo, todas ellas comenzaron como usted y como yo, eh, todas ellas han tenido altos y bajos así como ustedes y como yo, entonces eh, la única diferencia que, que ellas causan es que llueva, truene o relampaguee, ellas están eh, con su negocio eh, invierten tiempo en su negocio eh, invierten tiempo en la representante este para que pues también pueda quedarse eh, más tiempo en el negocio verdad esa es la diferencia pero y somos iguales de carne y hueso con las mismas aspiraciones con los mismos problemas pero las prioridades siempre este uno las mismas las va a hacer si yo quiero ganar tengo que hacer esto si yo quiero este duplicar mi ganancia tengo que hacer esto y como les digo, ya eso depende pues de uno, ¿verdad? Así que muchachas, eh, gracias por haberse conectado. Espero que les haya gustado esta conversación. Este otro día vamos a hablar acerca de lo que viene para campaña 20 ahorita estamos preparando campaña número 19 a todas las que están preparando títulos por favor mucho ojo con esos números no se me duerman, están en la semana eh, ya eh, cerramos el martes, Recuerde que el lunes es feriado y si se me van a pasear el sábado pónganse a trabajar, a llamar, a textear, a mandar email para que después al cierre no estén pensando por qué no llegué este, eh, siempre es bueno ser responsables, eh, ¿verdad? Así que por favor, si no van a poder hacer cualquier actividad, hay que comunicarse a tiempo para que ustedes puedan de esa manera ver reflejado el esfuerzo que han hecho todos estos meses, todas estas semanas y puedan comenzar a ver sus ganancias, ¿verdad? Así que chicas, este, espero que me compartan a las que ya les comenzaron a llegar los, los premios de de las tres primeras campañas muchas gracias a las que ya lo hicieron a las que no los han recibido por favor no se desesperen y antes de terminar este les quería decir que si usted hizo usted es nueva hizo la primera orden no hizo la segunda pero hace la tercera y entre la primera y la tercera hacen 500 dólares siempre sí les van a mandar el paquete grande de producto así que por favor pásenle la voz a todas esas que perdieron su segunda orden eh, que todavía pueden ganarse todo, nada más que el esfuerzo es más grande, porque hay que vender 500 dólares para ganarse todo eso, ¿verdad? Y pues ya la cuarta campaña, ya ustedes pueden, este, pueden hacerla de cualquier tamaño. Acuérdense eh, de lo siguiente, si van a ganar, si quieren ganar 200 dólares libres cada quincena, hay que vender 500 dólares. Si quieren ganar 60 dólares cada quincena, entonces solo hay que vender 200 dólares pero 60 dólares por, por dos serían 120 al mes, que pues no resuelve mucho, pero ya con 500 usted genera 200, que al mes ya son 400, y a eso ya le sirve para una remesa para mandar, o ya le, ya le sirve a usted para cualquier situación aquí localmente. Y si lo combina con liderazgo, eh, no son 400 al mes, estamos hablando que ya va a poder comenzar a generar, entre 600 dólares al mes para que usted pueda sentirse que su negocio sí le está funcionando. Así que a combinar ventas y liderazgo muchachas y gracias por conectarse. Estaremos hablando en otra ocasión.